¿En serio? ¿Tú <risa> entiendes? Como de, de, de. Si alguien me dice hola o tengo que saludar a alguien, ¿cómo lo puedo saludar en Tepito? ¿Qué bolas? ¿Qué, ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? ¿Qué, bolas? No. ¿Qué bolas? Yo no quiero andar mencionando las bolas ajenas. Pues ya te la sandwich. <risa> oh. <¿Y qué> <risa> Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y estoy muy feliz de estar aquí en la Ciudad de México, justo en el Zócalo El día de hoy voy a ver a un buen amigo del Barrio Bravo de México Un buen amigo de Tepito Y él es Luis, mejor, como... <risa> mejor conocido como el Vallaboyca Créanme que me costó como una semana bueno. aprender a mencionar ese nombre Vallaboyca y eso nunca me deja grabar Es que yo siempre quiero salir en tu toma Ok, yo en la tuya, pero tú no me a mí no me pones, a mí me cortas No, porque tú te portas mal Hoy vamos a conocer el Valle boica de Tepito Pero lo interesante de este video es que vamos a aprender a hablar como se habla en el barrio Bravo Así que aquí empezamos ¡Pallaboyca voy, de Tepito Luis Cortés! ¡Estamos felices! Yeah. ¿Y saben qué es lo más cool? Que vamos a aprender a hablar como se habla en el barrio Bravo. Las vamos a instruir, mis tíos, ¿eh? ahí para que vean en, en Panamá, que hay en el guero, también acá hay guero, mi tío. Y aquí a las chicas cuando llegan y pidan una chera, pues se van con clase, ¿no, mi tío? Acá que la vienten, la vienten, no, mamá. Yo no entiendo nada, ¿eh? Oigan, calma, ya voy acá de mencionar algo que estoy segura que ni Gise ni yo entendimos. ¿Para qué te la. si no te la sa.? Una cosa así. No, ¿Qué no, ¿por qué. Blu-ray si no te. Si no, DVD. Lo que le decía es que ¿para qué te la platico si ya te la sabes? Pero nosotros okay. decimos ¿para qué te la plaz si ya te la sa? ¡Oh! Vamos, vamos a practicarlo, Gise, porque dice que tiene que ser con estilo. Si no tienes estilo, no es válido. Ok. Sí. Dale, tú, tú, tú, tú dilo cómo la debe ser. Tiene que ser así. No, si ya te la sa ¿para qué te la plante. Ok, dale, repite, repite, Gise. Pero, porque yo? sí si es bien difícil, empieza tú. No, pero tú eres actriz, yo no. ¿Para qué es yo esa. me la sé si yo uno porque no. <risa> <¿Pa'> <risa> que ese? No. ¿Para ¿Pa qué te la asa y ya te la sa. Está muy difícil, la? dame una más fácil. Una más ¿La fácil. La pues ya te la sandwich ya te ¡Oh! significa? <risa> Ya te la sabes. Ya te la sandwich. ¿Sí o no? Ya te la sandwich. Ahí está. Tan precisa, ¿no? Al tiro. Como debe de ser. Como debe de Blu-ray y el resto. Blu-ray. Es como debe de. Como DVD. ¿En serio? Como debe de. Como debe de. Como Blu-ray. Ya sabes. Paqueta la plaza y ya te la sa. Chido, mis tíos, cuídense. Paquete a la plaza y ya te la saco. Es muy inteligente ese canal porque no tienen un pelo de tonto. Oh, Ay, pero, el, se habla. pero eso no se vale, no. como tú vas a hablar del pobre pelado así. No, no, es que no. ya tú te la sándwich. Y... Oh. Mejor ya para qué. Para que te pongas en esa cama relax, mi tía, pues mejor los melotaxo, ¿no? ¿Qué no lo... hago? Ah, un melotaxo. Un melotaxo. Un melote. una. ¡Ahora sí, algo así para mover el bigote, ¿no? Un rato así. Para mover el bigote. Estamos aquí, el Cuentas un ocho y estoy tratando como de sacar una frase, si tú sabes, bien panameño, bien venezolano, De Pero por acá ahí. bajo porque no sé, del, del, del, del, del bolsillo, porque... Porque el paquete te la plaza y ya te la sa. ¿El sándwich? ¿Cómo era? No, ya te la sándwich. Ay, ah, estamos ahí aprendiendo, pero es súper sí. difícil. Porque... Es como aprender un nuevo idioma. O sea, en serio. Sí, es sí, sí. como el verbo, to, el verbo to be. I am, you are, we Exacto. are to be. Ahora, ahorita, lo que va a proceder, mi gente, ando con la gente solta, ellas son aquellas, güey. Vienen les piden fotos, güey. No, son... Son, son aquellas, como dicen. Sí. Son, son aquellas. ¿eh? No son no aquellas. O sea, vamos a vamos ir vamos ir con los güeyes sí. que salvan al mundo. Sí. ¿Saben quiénes son? No. Los eloteros. ¡Oh! ¡Ah! La ¡Aquí! Amamos. amamos los elotes. Yo amo los elotes. Bueno, yo amo los, oh, mames, los payosos, Ay, No los payasos les quedan Los eloteros son los chulos. quiero un taco, ¿cómo lo digo? Unos tacones. ¿Unos tacones? Sí, ¿No? de unos zapato? Sí, así, Yo traigo botas. Así es la forma del barro. No, pues vamos por unos tacones. Y... ¿Quieres unos tacones? <ríe> ¿Sí? unos tacones? ¿Cómo así? ¿Unos tacones? <ríe> ¿Tacones? ¿Cómo así? ¿Unos tacones? ¿Tacones? Por sí? favor, tradúcenme, tradúcenme. Unos tacones con su salsita, su cilantro. Acá sí? no chulos para, ¿En serio? para hacer muecas. También así como decimos, ¿no? Para alegrar la vida. ¿Unos tacones? ¿Unos tacos? Loca. Voy a pedirlo así, ya ve que por qué cara de loca me van a mirar. Sí. Me dan unos tacones de un chesco? Oh, un chesco. Un chesco, ¿qué Un, ¿Un, un chesco? chesco es un refresco. Un refresco. ¿Un refresco? Ah. Ah. Ah. Ah. Y el chesco, nosotros en el barrio cuando decimos, vamos a generar un dinero extra, o lo que tú me quieras regalar, se me carnal. O sea, aunque sea, regálame un chesco, ¿no? Un chesco, okay. refresco. Un refresco. Wow. Voy a pedirlo hoy en el local. Es, ellos tienen como diccionario aparte del que ya existe, sí, ¿sabes? ¿Cómo? Diccionario tepiteño ¡Oh, my god. ¿Vamos a cruzar la calle ahorita? No, no, no ah, aguanta, pero hay como mucho carro. aguanta Aguanta, que, aguanta, no. aguanta, aguanta la risa hasta que salga el payaso, mi tía Porque ahorita sea, pasan muchos carros <risa> Es que pasan muchos carros, güey, pues no, no me vayan a dar un topollillazo ¿Un topollillazo? <risa> yo de verdad de verdad me rindo dos tres hicimos dos trenes y un carrito nosotros hicimos dos tres Ajá, es como sí. más o menos algo así Ahora okay. hicimos dos tres. To... dos trenes y un carrito pues me decir como más o menos dos tres trenes vamos, vamos a... que no, no vas a ir payaso todavía agua que te va a dar un topollazo <risa> Ya, pues es variado. La gente, mi tío, nos podemos ir recios, tendos todo el día, pero para que aprendan una que otra, ¿no? Varias y variadas, okay. hartas y tupidas. A mí me tiene alta, o harta, no sé, y tupida una cosa así. <risa> alguien les va a ver la cara de turistas cuando lleguen a Tepito y se hagan sus... Acá cualquiera que les hable, no, mi tío, pues yo soy de aquí, ¿eh? Si alguien me dice hola o tengo que saludar a alguien, ¿cómo lo puedo saludar en Tepito? ¿Qué bolas? ¿Qué, ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? ¿Qué no. bolas? ¿Qué bolas? ¿Qué bolas? ¿Qué? ¿Qué bolas? Yo no quiero andar mencionando las bolas ajenas. Nosotros, ¿qué, ¿qué trans ha sido usted? Así estamos usando carnal, valedor. Okay. Mi tío, ahorita por los regulares, te voy a decir mi tío. Sí. ¿Qué pasó, sí. mi tío? ¿Qué transa? ¿Qué? Ah, como si fuese un tío mío, ¿no? Sí. Como un tío. ¿Qué pasó, mi tío? ¿Qué hay que hacer ah. para merecer o okay? <risa> Bueno, mi tío, vámonos. <risa> Acabamos de a llegar a la calle Regina Vamos a ir a hacer una cositita por acá. Y ahorita le dije a mi amigo Tuki Show, Tuki, ven para acá, por favor. <risa> Le dije, tú, que vamos a agarrar un 5. Y él se quedó como. Ah. Y bueno, le dije que agarráramos un 5. En Panamá, Carter, dije, ¿qué es un 5? Un 5 es como para coger la relax un ratito, Ajá. o sea, descansar. ¡Ah! ¡Te la sabía. sabías! ¿eh? ¡Te lo sabías! ¡Te lo sabías! ¡Ah! ¡Todo el ¡Ah! Ahora sí me chamaquearon, como hicimos aquí, me chamaquearon. No aclares que oscureces, carnal. Ajá. Ajá. A la banda de Panamá, si me está viendo de todos lados, esto es como una vecindad, esto es un barrio, esto es lo que le llamamos tendederos, a donde la gente pone su ropa, sí. nada más hace falta el barrio del Chavo del Ocho por acá, Exacto. pues wow. esto, y la te presento lo que es una típica vecindad, así a donde creció el Chavo del Ocho, Kiko, el típico youtuber mexicano no graba así, ustedes tienen el privilegio okay, de wow. estar en una vecindad, en un barrio, aquí es el barrio de la Colonia Centro, pero esta es una vecindad, así que decimos, de, de estas vecindades hay bastantes en, en Tepito. Sí. Como te digo, nosotros por lo regular hay vecindades que abarcan de calle a calle. Sí. Esta sí. nada más tiene una entrada en la calle, pero hay unas que nosotros hicimos una manzana. Una manzana, así, hay vecindades de una manzana que vive bastante gente. Y muy típico del de vecindad, de la persona de vecindad, es que nos apoyamos mucho, así. Sí. Aquí hay muchos temblores o cualquier algún alguien que haya sufrido algún accidente o algo, pues nos ayudamos entre vecinos de que vete por el carro, si un vecino tiene carro, este vete por el carro, vete por la moto, llévalo al hospital, o sea somos como muy muy compartidos, fiestas, sí, y, y lo que veo ahorita es como de verdad una residencial de, de verdad que se cuida, mira por ejemplo la puerta, eso se hicieron los noces me imagino sí, y... sí. Sí, y se sí. cuidan, o sea. Sí, sí, sí. Wow. sí. Y siempre vecindad debe de tener su típico altar. Y súper Nosotros... limpiecito, super, o, o sea, súper hermoso, me gusta. Siempre, siempre tenemos nuestro altar, como la mayoría del barrio somos católicos, o okay. sea, se respeta todo, pero somos muy, muy católicos. Claro. Eh, eh, como te digo, típico fiesta en el patio, la mayoría de los vecinos baja. Acá seguimos con nuestro amigo el Vaya Boyca. Voy, voy que, vaya, vaya. vaya. Voy, vaya. vaya. Dios mío. <risa> no, es, amigo, es amigo de Chagas, <risa> <risa> ah, no, nos los no, no. No, ah, sí, eso, pues somos diabéticos, Hola. mi tío. Somos diabéticos. <risa> ah, mentira, no entendí. No, bueno, si como le iba diciendo. Tiene cara de Diabético, él dice que somos diabéticos porque sí, obviamente se susto. me sube la, el susto, me pasa ah, algo. La, no, ah, no, está, Estás entendiendo, no, no, me yo, no quiero, yo no me voy a dejar ganar por ti, hoy. No, ok. No, okay, comprendo. Ok, gente, les quiero comentar antes de seguir con las frases y todo eso. Nuestro amigo acá, el Boyca de Tepito, <risa> es una persona pues que estuvo representando a Tepito en Estados Unidos. Fue pues, Estados mirar, Unidos es. digno de admirar. Sí. De, de, de, de, de. Digo a él se fue a Estados Unidos desde muy temprano era... Ay, la altura Usted afecta, los... la altura afecta. Se fue a Estados Unidos muy jovencito y estuvo por allá, también estudió un poco de actuación, entonces acá el Valle de sabe bastante de esos temas Ay, y es inglés, super cool. O sea cool. que me puede hablar de decir tepiteño en inglés. Exacto, o wow. sea que nos puedes decir todas esas frases en inglés. Uh -huh. Si no las entendemos en tepiteño ahora imagínense en inglés. Imagínate en inglés. Ahí te va ahí te va una... yo creo que soy yo. Thank you so much. We speak English, okay? Yes, yeah, yeah. we speak English. So? That so, yes. That we got that. Damn, damn, damn, <laughs> You know how to dance, so? Oh my gosh. Oye, habla muy bien el tepitan inglés. Oiga, la verdad es que con este video queremos mostrar un poco el talento de tepito, no solamente en la región de tep. Sino internacionalmente. Un ejemplo de eso, de esfuerzo, de trabajo, es nuestro amigo acá. Así que, gente, te pito, un abrazo enorme. Que no todo lo que sale del barrio es malo, gente. Si Él no es un ejemplo. ejemplo malo, viene viene del del barrio. Del barrio. Ya saben, manda, suscríbanse a mi canal, ahí los veo. Dejen su comentario aquí. Si ya la siguieron o si vieron por primera vez este video y tal, no, no se suscriben, suscríbanse a mi valedora Katherine, a mi valedora Gis, Caroline, porque son las meras. Que bufan aquí en la ciudad de México son las meras chidas, las que pesotan la gente panameña, de Panamá para el mundo, Entonces, yeah. por favor, suscríbanse a nuestros canales si aún no lo han hecho. Recuerden aquí abajo en la cajita de información, el video con nuestro amigo el Bahía Boica. Y por favor, no olviden que tenemos contenido premium para todos ustedes. Contenido sí. que no subimos a ninguna de nuestras redes sociales. Por favor, si quieren recibir ese contenido completamente gratis, solamente deben darle clic al enlace aquí abajo a la información y van a formar parte de la comunidad premium. ¡Gracias! ¡El para el mundo, baby! Yeah. Uf. Estamos en terminar y ya estamos como las del chavo del 8. Para que nos vean. Yo soy Somos los ríos del chatito, somos nosotros la calabu. A ver, se lo toman.